Bueno, en mis archivos, yo cuento con stocks de modelos, tengo aproximadamente unas 850, iré subiendo 100 imágenes nuevas como compensación, cuando tenga 200 suscriptores subiré una carpeta con 200 imágenes y así sucesivamente, me gustaría que vean sus dimensiones, y posiciones que cada una de ellas ejerce, tal vez sepan de dónde las conseguí, pero, yo le hago paquetes de gran tamaño así, que ustedes deciden si se animan, por todo tendré más de 850, tal vez las mil imágenes, bueno con esto concluyó la sección de regalos y recursos, photoshop, ahora empezará todo lo fuerte, efectos únicos, dinámicos, originales y más, bueno, los espero por mi canal, con alguna petición o idea suya, saludos y buena suerte, con todo lo que les deje.